Mira, mira, mira, qué suciedad, mira, mira, mira. No mira. te a salud pública. Mira, mira, esos son todos los presos, vean. Mira. Yo soy Luis Rodríguez. Luis, ¿cuál es su denuncia? La denuncia es que me siento muy, muy atimado por lo que lo están haciendo a la policía, sobre el proceso que nos almacenan. Y cuando llegamos allá, lo que hay en viaje de cosas fiscales, de... 5 o 6 años parece y ahí no trancan ahí no dan el tiempo de 5 o 6 o 2 o 3 días ahí tengo que no paga la, la fianza y el que no tiene dinero dura 3 o 4 días preso con toda esa materia que no ni algo hay ni agua para verse la cara usted no cayó hay... usted cayó preso por eso el toque de queda juez. Sí, con mascarilla entonces usted dice cuando llevan el cuartel no no es un desastre eso ahí no hay agua para verse la cara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 Y lo agarraron a cinco personas, y nos el pueblo entero, y no montaron a una gente más en eh, el camión. Tiene que tratar de salud pública y eh, el ayuntamiento municipal, que trate de organizar eso, porque una persona que, que llegue con ese virus, vamos, vamos a hacer más de todo porque no usamos, no usamos mascarilla ninguno ya en el cuartel. Entonces le maltratan a uno que cuando uno llega, aparecen cinco o tres hombres en una puerta que le dedique para la limpieza. Luego, usted mira cuando dentro de lo que hay muchas materias ficales y agua de 5 y 6 años, podrido, entonces ¿a dónde vamos a determinar la, la enfermedad? Luego me dejó Buscaron pie, Buscaron una manguera, le echaron agua, le echaron cloro con nosotros adentro, lo mojaron todo. El ayudante eficaz fue que comenzó y hizo ese tipo de, de trabajo. Violando la ley de los seres humanos. ¿Por qué ellos hacen eso a uno? Lo que tienen que hacer es para llevar a la gente presa. Que limpien el cuartel y los palacios y todas las cosas que sean de las instituciones del la Estado. Porque el gobierno no tiene eso. El gobierno lo que está acumulando problemas que le la, la, la, la están llevándole a las circunstancias y no va a poder y todo eso. ¿El nombre es suyo? Yo soy Luis Rodríguez. ¿Usted vive dónde? Yo vivo en la calle de número 6. De la Ribera de Rafa. La... Ok. Mira, mira, mira qué suciedad, mira, mira, mira, mira. Pero esto hay que empezar a los públicos. Mira, mira, esos son todos los presos, vean. Mira. Hasta tú saliste. Mira, mira, mira, mira, vea, vean. Vea. qué suciedad aquí, vean,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 Tiene que tratar de salud pública y el ayuntamiento municipal, que trate de organizar eso, porque una persona que, que lleve con ese virus, vamos a enfermar todo porque no, usa, no usamos mascarilla ninguno ya en el cuartel. Entonces me maltratan a uno que cuando uno llega aparecen cinco o tres hombres en una puerta que le dedique para la limpieza. Luego, usted mira cuando entra lo que hay, hay muchas materias fiscales y agua de cinco y seis años podrido.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 Limpian el cuartel y los palacios y todas las cosas que o sea de las instituciones del la estado, porque el gobierno no tiene el gobierno. Lo que está acumulando problemas que le están llevándole a las circunstancias y no va a poder resolver todo eso. El nombre es suyo. Yo soy Luis Rodríguez. ¿Usted vive dónde? Yo vivo en la calle a número 6 de la ribera de Jayo. Okay. mira, mira, mira, que suciedad, Mira, mira, mira, mira. Pero esto hay que empezar a pública. Mire, miren, esos son todos los presos, vean. Miren. Hasta tú saliste. Mire, miren, miren, mire, vea, vea, Vean. Vea. Que suciedad aquí hay.